A 8 de junio de este tormentoso y será inolvidable, inolvidable de manera amarga, 2020. El primer día de la semana laboral, una semana que va a estar calimocha, puesto que el jueves es día de fiesta, jueves corpus. Pero entonces, con esta. ¿Tanto bien, no con esta. Señores y. Hoy se rompió el récord, oigan qué coincidencia. Ah, qué bien, ya lo... Sí. Miren, hoy se rompió el récord en el informe de salud pública. 500 y pico de contagiados, la cifra mayor en los últimos 81 días. Pero ¿saben por qué? Oh, coincidencia. Porque el presidente de la República en el día de hoy solicitó una extensión del estado de emergencia por 17 días más. Yo creo que es una provocación, yo creo, yo en la otra ocasión dije que estaba de acuerdo que la oposición le aprobara en la Cámara de Diputados, le aprobara 10 o 12 días. Pero señores, 17 días, comenzando como dicen el día 14, sencillamente es eh, hasta el día primero de julio, o sea que para que la oposición, porque los peledeístas están haciendo campaña día y de noche, ellos están haciendo campaña. Yo creo que es muy sospechoso que en los últimos días se haya aumentado la cifra de contagiados. Y justamente porque ya la oposición había dicho que no iba a aprobar más extensión del estado de emergencia, porque ellos han dicho algo que es real. Ellos han dicho porque en realidad de día de día no hay ninguna cuarentena, ningún confinamiento. La gente ya anda a las calles en el día. Aquí apenas lo que hay son un par de horas de toque de queda. Y ya incluso se está violentando. Yo estoy de acuerdo con, que, con lo que dice la oposición. El gobierno a través de decretos puede regular cuáles negocios deben o no deben de abrir. Y mantener pero eh, eh, eh, en medio de un proceso electoral y que ya nos vamos a acostumbrar, porque eso no es verdad, de que, que ese coronavirus se va a ir ahora. Tres meses que lleva este país con una economía al borde del colapso y que usted sabe que dentro de eso hay un tinte político. Es una situación un poco difícil. La, la situación de la oposición se torna se torna en un gran reto debo decirlo se torna en un gran reto porque la oposición el gobierno ha jugado con la oposición y se ha burlado de la oposición y yo lo dije desde que dio esa oposición muestra de debilidad ante el gobierno que quiere mantener esto que llegue el día de las elecciones Y crea un estado de terror y de miedo El PLD más que nadie sabe Que no hay forma de ganar las elecciones legalmente No hay forma Por más que usted eh, busque allí, busque aquí No hay forma de ganar las elecciones Y puede meter el país por sus ambiciones de poder En una tragedia en una tragedia sin precedentes. Yo no sé si será verdad porque yo no me gustan las especulaciones, pero por un caso que vi, creo que pudiera ser verdad. Eh, vi en uno de... Yo, ustedes saben que yo eh, eh, siempre lo digo, soy coherente. Con el, en relación a las redes, en las redes se cuelan muchas informaciones falsas. El fan news como le dicen ahora, muchas noticias falsas. Pero yo vi esta tarde que Pepín Corripio está haciendo fuertes presiones para que no publique, parece que mandó, usted sabe que el periódico de Pepín Corripio eh, es que publica la encuesta galu que es la encuesta más creíble que hay en este país. Yo presenté el otro día eh, la encuesta Galo cuando estaba en la revista Rumbo, cuando era la revista Rumbo que la publicaba desde el 96 hasta el 16. ¿Cómo la encuesta Galo dio en el clavo, en los pronósticos que hizo, que se equivocaba solamente por un punto y pico y máximo 2.30? En el 96 pronosticó el triunfo de Leonel Fernández, pero en la primera vuelta había pronósticos pronosticado que Peña Gómez, como mismo lo dijo la Galo, prácticamente, en el 2000 pronosticó el, el triunfo de Hipólito Mejía, en el 2004 pronosticó el triunfo de Leonel Fernández, en el 2008 el triunfo de Leonel Fernández, con la misma puntuación casi que sacarlo, en el 2012 el, el, el triunfo de Danilo Medina, después que Hipólito le llevaba como 20 puntos, en el 2016 el triunfo de Danilo Medina también. Entonces, este... Yo vi esa información y me dio grima, porque hace varios días, esto sí lo vi yo, Julio Martínez Pozo y Delis Herame, que son dos periodistas al servicio del PLD y del gobierno, amenazaron e insultaron a Pepín Corripio, porque el periódico hoy publicó que Luis Abinader estaba arriba. Señores, yo, yo, yo tengo tiempo diciendo... Y los que ven este programa saben que tengo tiempo y dicen aquí, aquí, aquí no se va a jugar esta pista. Si esa oposición no está consciente de qué es lo que se está jugando y de lo que son capaces este grupo de Palacio que se preparen o o votan o, o, o en fondo. Ese PLD que encabeza Danilo Medina y ese grupo de Palacio son capaces de todo. El que no lo haya querido entender que se vaya preparando, que en estos últimos días va a haber cosas que no ha visto aquí. Es el poder que se está jugando un grupo que sabe que no puede irse del poder y que va a ser capaz de todo. Tengo tiempo diciéndolo y mucho baboso a veces que, ¡ay, que estamos Ese grupo es capaz de todo, de todo, de todo, de todo y va a usar todas las artimañas y todos los recursos habidos y por haber. Habidos y por haber, todavía no hemos visto nada en estos Y eso Que hay que decir Que los Estados Unidos a la oposición le ha estado metiendo la mano Por lo que yo he dicho siempre, Estados Unidos no quiere que ese grupo siga en el poder Y le ha estado metiendo la mano Que si la, la, los Estados Unidos no le meten la mano fuera peor todavía Porque Danilo luce desafiando. Danilo ha demostrado que no tiene miedo Para hacer su diablura Y el grupo que lo acompaña, esa gente no tiene miedo Entonces si la oposición no hace conciencia O si ellos están en vaina Que se preparen que lo que viene no va a ser fácil Yo siempre lo dije, ese grupo para sacarlo del poder no va a ser fácil Porque ese grupo se acostumbró al robo ese grupo se acostumbró a la buena vida. Ese grupo no era nadie y está enriquecido. Y quitarle esas tetas que ese grupo tiene, eso no es como muchos babosos piensan. Si se descuidan unas elecciones que la tienen en la mano, porque la tienen en la mano, porque ese grupo está haciendo todo, todo Pero mira lo que dijo Leónel Fernández. Leonel Fernández dijo una gran verdad, ese grupo es lo más parecido a la mafia siciliana. Cuando iban a los tribunales, como, como, como hacían los mafiosos de Sicilia, un poblado de Italia donde es la raíz de esa mafia que se conoce como la mafia siciliana. Entonces cuando iban a los tribunales que llevaban a algún testigo, ellos iban para intimidar al juez y para intimidar al testigo. Entonces Leonel dice que cuando iban a la Junta Central Electoral Se sentaban para intimidar O sea, estamos hablando que ese es un grupo que señores Desde los tiempos de Trujillo, oigan, ni Joaquín Balaguer Porque Balaguer llegó a definir Que aquí se produjo un grupo de calieses Y militares y policías asesinos Que él lo denominó incontrolable porque él decía que no podía controlarlo. Este grupo lo controla Danilo Medina. Es verdad que en un momento dado, Balaguer, en esa lucha que habían en esos clanes militares, no lo controlaba del todo. Y Balaguer fue muy hábil y, y muy... Y con la experiencia que tenía, él logró esas disputas internas que tenían esos militares, él logró controlarlo, pero... Pero la verdad hay que decirla, habían grupos que Balaguer se les escapaba el control de la mano. Pero este grupo no, este grupo lo controla totalmente Danilo Medina. Y Danilo que dirige esa vaina. De modo que si los opositores que están ahora en una situación con esta nueva convocatoria del estado de emergencia, que se pusieron los otros días a decir que no, que no iban a aprobar y después terminaron aprobando que piensen bien lo que van a hacer. Pacheco hoy dijo que eso una provocación de Danilo, pedir una nueva extensión del estado de emergencia y dijo que no era necesario ese estado de emergencia porque ellos se podían eh, resolver una serie de situaciones sin necesidad de estado de emergencia. Y Danilo... Oigan, es llevarlo hasta el día de las elecciones sin hacer campaña. Si se acobardan, que se olviden del poder. Aquí va a haber un lío. Si ese grupo de la oposición se acobarda, porque Danilo lo que quiere ese grupo, llevarlo al día de las elecciones y hacer campañas. campaña, amarrado así, si no se ponen los pantalones, claro, como digo una cosa, digo la otra, si este grupo, si este grupo, porque es el grupo más perverso que conozca la República, Después de la muerte de Trujillo, que es mucho decir Si ese grupo logra imponerse por la mala Aquí no se sabe lo que va a pasar Porque tampoco este pueblo va a permitir que ese grupo Por sus ambiciones de medida Quiera mantenerse por la buena o por la mala En el poder, que sepan ellos eso también